Solucionado ese problema, nos pasamos a continuar con el desarrollo de la operación Dijimos que queríamos hacer ¿qué? ¿Quieren hacer eso? Nos pasó muchas veces Cada vez que le doy a guardar, le doy a guardar Y me falla Cuando se vuelve a cargar el formulario O sea, se vuelve a crear esta misma página con el mensaje error Tendría que venir el formulario con los datos que yo cargué ahí eh, Esperando para que yo vea a ver Por lo menos para que pueda ver lo que cargué A ver si cargué algo mal eh, está todo bien, le doy de nuevo el botón guardar para intentar de nuevo. ¿Cómo hacemos eso? En la clase pasada, la otra, eh, yo dije varias veces que eso lo hacía TOA y estaba equivocando. Todo nos lo hace de por sí cuando detecta un error. Nosotros tenemos que guardarnos los datos en algún lugar para cuando se va a armar de nuevo la página, detectar que tenemos datos guardados que nos envió el usuario, pero hubo un error y, a, y cargar los, esos datos en los formularios al momento antes de que se arme la página. Mientras se está armando la página, pero antes de que se arme lo, el formulario. ¿vieron el tooltip acá arriba? Ah, ese para la descripción de lo que sí, le agregamos sí. al combo entonces <coughs> vamos a, al PHP a la clase de CI a la, a la extensión del CI de personas y aquí en la, dentro de la clase vamos a crear una variable para guardar los datos eh, la variable puede ser protegida que quiere decir que esto, esta variable va a estar accesible desde dentro de la clase nosotros la vamos a poder usar pero desde fuera de la clase, otra instancia que esté usando un objeto de este tipo, de tipo CI-Personas, no lo va a poder acceder, porque está protegido. Son datos del objeto. La variable se va a llamar, esto es importante, el nombre de la variable S-Datos. Lo importante acá es cómo inicia el nombre de la variable. Inicia con una S y dos guiones bajo Ahí le estamos diciendo a Toba que esa es una variable de sesión. Los datos que guardemos en esa variable van a permanecer entre una generación de página y la próxima, por cada usuario que esté accediendo a la aplicación. Entonces, un usuario entra a la aplicación, entra a este CI, al CI de personas, se arma la pantalla y cuando se crea esta variable de datos, va a permanecer con lo que tenga, a medida que le vayamos cargando datos y le vayamos agregando cosas a este array, vamos a hacer que sea un array, eso va a permanecer en memoria mientras el usuario esté interactuando con este CI. Incluso si tiene que regenerar varias veces distintas pantallas del mismo CI, mientras esté en el CI el usuario, esa variable va a estar en la memoria del servidor, con los datos que tenga cargados. Si yo me olvido de poner uno de los guiones bajos, por ejemplo, ya no va a pasar eso. La variable va a existir mientras el, mientras el servidor empiece a generar la página. Existe la variable, le ponemos datos, podemos usarla y que una vez que termina de generar la página y se la pasa al usuario, ya borra la variable. Entonces, para la próxima vez que el usuario haga clic en un botón para cambiar de página, esa variable va a comenzar al inicio del armado de la próxima página vacía. ¿Por qué? Porque no comienza con una S y dos guiones bajo el nombre de la variable. Tiene que comenzar con S, guión bajo y bajo, y entonces es una variable de sesión. Va a durar lo que, los datos que guardemos en esa variable van a durar lo que dure la interacción del usuario con esta clase, con el CI de persona. Entonces, tenemos una variable S, guion bajo y bajo datos. Vamos a usar esa variable para guardar los datos que el usuario nos pase. ¿Dónde procesamos los datos que nos pasa el usuario? En los eventos modificación de los formularios, ¿sí? En estas dos funciones. Entonces, acá tenemos la oportunidad de guardarnos esos datos. Por si, después de que procesamos, algo falla, ya tenemos los datos guardados en nuestra variable. Acá, antes de setear los datos en el CN, a la tabla del CN, nos guardamos los datos. S, guión bajo, guión bajo, datos, form, por ejemplo... ¿Qué le estoy diciendo acá? Esta variable, s-datos, bajo bajo es un array. En la posición que se llama form, o sea que es un string, f-o-r-m, en esa posición yo voy a guardar la variable datos para ese formulario. Y en la posición, suponete, form-ml-tels, aquí voy a guardar estos otros datos. ¿sí? Entonces ¿qué? Se va a ejecutar este modificar y yo me voy a guardar la variable datos de esta modificación en esta posición. Y la otra en esta otra posición ¿OK? para acceder a esos datos yo voy a poner lo mismo voy a poner esto por ejemplo para acceder a los datos del formulario de personas y voy a poner esto para acceder a los del formulario de texto. entonces vamos a, ver, vamos a ver cuántas funciones tengo acá tengo la función configuración del cuadro evento nuevo el evento procesar que este es el guardar y las dos modificaciones del formulario supongamos que el usuario hizo clic en guardar se ejecutaron las dos modificaciones se viene a ejecutar el guardar, o sea, el evento procesar. Y acá falla, en la sincronización. ¿Qué va a hacer el servidor? Va a hacer lo que está haciendo hasta ahora. Va a volver a generar la misma página. Va a crear los dos formularios y los dos formularios van a estar vacíos. Nosotros tendríamos que generar dos funciones, una para cada formulario, que hagan lo mismo que hace esta función con el cuadro. O sea, un conf para el formulario de personas y un conf para el formulario de ML, de teléfonos, para cargar datos en cada uno de los formularios. Entonces... Function, conf, guión bajo, guión bajo, nombre de el formulario, este es el formulario de personas. Las funciones de conf reciben el objeto que está siendo configurado. En el conf del cuadro reciben el cuadro y en el conf del formulario reciben el formulario. Entonces tenemos que acá agregar el argumento en el que vamos a guardar el formulario. Y para setearle, los, si tenemos datos del formulario guardados en nuestra variable, tenemos que seteárselos al formulario. ¿Cómo nos preguntamos si hay datos para guardados, digamos? Existe en PHP una función isset, es una función de PHP, a la que le podemos pasar una expresión, o una variable, perdón, y nos va a decir esa función si esa variable tiene datos seteados. Entonces yo le paso ese en, en bajo datos en la posición del form, le paso esto a la función, y me va a volver true si tengo algo seteado ahí en esa posición, false si sí no. Si yo no le digo en qué posición de la array puede ser que en ese dato haya seteado datos de otro formulario no de este justamente y me va a dar true ahí está, ese guión bajo guión bajo datos está seteado solo que no para este formulario para evitar ese error acá tengo que poner específicamente la posición que yo uso para guardar los datos de este form bueno si tengo datos guardados para este form voy a cargar esos datos vos preguntaste dónde sale la variable form la variable form esta variable la crea TOBA TOBA cuando se pone, TOBA va a, a crear la, pan, la página donde está ese formulario ¿sí? primero crea el objeto formulario, lo guarda en una variable y cuando va a llamar a esta función para configurar el formulario le pasa el objeto creado, a nosotros que estamos programando esta función nos pasa el objeto formulario ese objeto formulario está creado en base a una clase que programaron los que hicieron el framework de TOBA entonces nosotros conocemos porque conocemos el framework de TOA que los formularios tienen una función llamada setDATOS que recibe un array con los datos que puede contener el formulario, puede manejar. Entonces, yo acá le estoy pasando al formulario esos datos que teníamos guardados. Ahora me pregunto, ¿tengo datos guardados de este formulario? Sí, tengo. Bueno, entonces seteame esos datos en este formulario. Lo mismo vamos a hacer para el formulario ML. Es form... ¿Cómo se llama el formulario ML? ML teléfonos ¿verdad? entonces como le puse a la posición del array para teléfonos copiamos y pegamos y pegamos aquí ok entonces el servidor va a llamar a estas dos funciones cuando va a armar siempre que vaya a armar la pantalla de edición donde están estos dos formularios va a llamar a estas dos funciones para configurar los formularios bueno entonces con esto ya estaría vamos a provocar el mismo error que teníamos hoy le vamos a poner a teléfonos a la columna interno Le vamos a poner que no pueda ser nulo Y vamos a intentar guardarlo Tenemos datos nulos en esa columna Vamos a borrar nomás nuestros datos Y vamos a poner que el campo interno no puede ser nulo Y vamos a intentar guardarlo como nulo Así nos da un error Entonces vamos otra vez al Marcelo DNI Elegimos un teléfono Vamos a elegir fijo. Y no le ponemos nada al interno, así nos falla. Falló y no nos cargó los datos, por alguna razón. Podríamos, cuando pasan estas cosas, podríamos probar en el conf del formulario, directamente, antes de hacer un if, hacemos un... mostramos lo que tiene la variable datos. Yo quiero ver mi variable datos. Ya sé lo que está pasando. Me acabo de dar cuenta de lo que está pasando. Yo quiero acceder a la variable datos que declaré allá arriba, ¿no? A esta variable datos. Esta variable datos pertenece a, al objeto que soy yo, que sería el CI, CI personas. Para acceder a esa variable, yo no puedo escribir acá directamente el nombre de la variable. Tengo que poner una referencia a esto, a this. Yo quiero la variable datos que está guardada en este objeto. Si yo no pongo esta referencia, yo estoy pidiéndole la variable datos que está definida en esta función. Y en esta función no tengo ninguna variable s-data. ¿Se entiende? Entonces esto me viene como nulo o vacío. Y acá cuando me pregunto. ¿Está seteado esto? Me responde, no, no está seteado, no hay ninguna variable seteada. Ese es el error. Entonces vamos a tener que poner una referencia a dis todas las veces que llamé a S, yo en bajo y en bajo datos. Y acá abajo también seguro que me mandé la misma macana. Bien. Asunto arreglado, no me quedó ningún S dato bajo y en bajo datos suelto. Vamos a hacer una búsqueda. Tiene el dis, tiene, tiene, tiene y tiene. Todos tienen. Vamos de nuevo. Y sin interno, si no falla. Y ahora, falló, se volvió a crear la página, pero tiene datos seteados, ¿ok? Entonces nosotros podemos reintentar muchas veces hasta que funcione. Si soy el usuario final, tendría que tener mi variable de debug en false. Y como usuario final, acá me dice que espere e intente más tarde. Yo espero nomás, y más tarde intento de nuevo. El usuario está intentando, ¿no? Y los programadores, mientras el usuario espera, en algún momento se dieron cuenta de su error. Y van y arreglan, arreglan su problema los programadores. Y el usuario que estaba reintentando dice, bueno, voy a reintentar otra vez. Ah, ahora sí funciona. Y si vamos a la tabla de teléfonos. A ver, esta vuelta no nos duplicó el, el teléfono. Pudimos guardar. Bueno, tenemos nuestras dos personas cargadas. Voy a cargar una nueva persona. ¿Qué pasó? Exactamente, cuando termino de guardar, antes de pasarme a, a la pantalla de inicio, tengo que resetear el, esta variable, la variable de datos, para que no tenga nada. En este caso nos conviene tener una función la función ebt cancelar la del botón cancelar, digamos en la que borramos la variable, ¿sí? con esa función unset borramos la la variable que teníamos seteada entonces el, el evento cancelar va a quitarnos, a borrar los datos que tenemos almacenados temporalmente y nos va a pasar a pantalla inicial bueno, en nuestro evento cancelar entonces borra los datos temporales los datos de memoria y nos pasa a pantalla inicial entonces en nuestro evento procesar cuando sincronizamos, que pasamos a pantalla principal podríamos hacer una llamada a esa función nomás entonces hacemos dis ebt, y de cancelar y ya nos sirve, si el usuario hace clic en cancelar se ejecuta esto y si guarda bien, también se ejecuta esto, o sea borro la variable temporal y vuelvo a pantalla entonces yo si cancelo ahora, mis datos tienen que haberse borrado por el botón cancelar y voy a nueva persona y no tengo datos cargados bien, puede ser, no recuerdo ¿en qué? puede ser, ¿eh? Acá está nuestro archivo de la clase pasada. Acá está el comf del form. Sí, sí, sí. Aquí está. Esto es de la clase pasada. Aquí nosotros nos estamos preguntando si, claro, no es para lo mismo. Acá lo que nos, lo que nos estamos preguntando es si eh, el usuario seleccionó uno de los registros para edición y estamos cargando ese registro, para, ese registro para edición en el formulario. A este le vamos a tener que agregar esa lógica también. Porque hasta ahora no podemos editar una persona. No está el botón de edición de persona.